Estos señores, tenemos una noticia que me da un poco de felicidad. Teodoro Reyes dice, Juan Luis Guerra, se le prendió la pampa a Teodoro. Juan Luis Guerra no canta bachata, eso es mucha mentira de Alejandro Sanz. ¿Eh? El tema de la bachata sigue dando que qué hablar y a propósito de las declaraciones del cantante Alejandro Sanz, que dijo, para mí el único rey de la bachata es Ron Luis Guerra, cosas que no comparto con él. Teodoro Reyes reaccionó y se reveló y recomendó al español documentarse y actualizarse para que pueda hablar sobre ese género. Alejandro Sanz no sabe de bachata, dijo Teodoro. No sabe lo que nosotros hemos luchado para que la bachata esté donde esté, dijo Teodoro en una entrevista al noticiario de AN7. Igualmente, el cieguito sabio precioso que Juan Luis Guerra se aprovechó del ritmo que recientemente fue patrimonio cultural inmaterial de la, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Juan Luis Guerra no es bachatero, lo que hizo fue aprovechó e hizo bachata rosa, pero no es bachata, argumentó el artista. La voz de las canciones como vuelve con ti, ¿eh? que bachata le gusta a Génesis, vuelve wow. con tu papá y lees. Muy buena. Ah, para bailar son buenísimos. Moriré bien. Bien, bien. No yo sé que usted tiene su pasito. Sostuvo <ríe> que Juan Luis Guerra no canta bachata. Eso es mucha mentira. Que se documente más y. Que el género bachata está en la mano de lo que... De la lo fuente bachate. fue de AN7, que hicieron entrevista a Teodoro Reyes. Sí. Eh, eso lo comió con Yuca. Y... No, no, y Teodoro está bien, porque Teodoro nunca se ha metido con nadie. Ha hecho, y ha estado en todos los tiempos. Teodoro le gusta a todo el mundo. Eso no es que diga a los niños... Lo... ¿Sabía que fue el primer bachatero que ganó un sobrano? Sí, Teodoro... Ah. un Casandra... Teodoro. Fue el primer bachatero y ganaron un Casandra fue Teodoro, eh? con, o sea, ese, con, teodoro. con este acontecimiento de, me da a pensar a mí algo que yo había leído y que dije hace, uno, hace unos años atrás. Lo expresado tiene su significado de acuerdo a la persona que lo haya dicho, que ¿Qué lo, lo haya manifestado. Y si Teodoro te... habló así fue porque fue Alejandro Sanz. Si lo dice uno de nosotros, que Juan Luis Guerra, la bachata. Pero para ti, eso, no, eso no pasa. Para ti, pero, Juan como, es... como fue Alejandro Sán que lo dijo, entonces Teodoro, que era aclarar que se documente. René, pero para ti, Juan Luis Guerra es un representante de la bachata. Tú lo ves como un representante de la por la canción Bachata Rosa. Pero lo que sucede es que él, él, él, él, no, no solamente un representante que lo ve así. ¿Qué fue lo que eh, Alejandro Sanz dijo de Juan? Eh, estuvo, de Juan aquí dijo, eh, Sand, estuvo aquí y dijo, Alejandro Sanz, estuvo aquí, fíjese, para que él es el rey de la bachata. Exacto, ahí las cosas son diferentes. El rey de la bachata malviguero. y el representante es diferente. Uh -huh. A propósito de Juan Luis Guerra, la canción que cantó Lorena anoche es de Juan Luis Guerra. Espero que cuando vayamos a pausa, ya que me voy con ah, eh, la eh, coloque. Eh. Gracias. Cambió de tono otra vez. qué <ríe> eso es lo que ella vende. Sí. Sí. Ay, ay, ay, tú, pero Ay, sí ha contribuido la bachata, pero para ser, para ser pero el reino, el reino. No. ¿En qué sentido claro, que la ha contribuido? Lo que sucede es que Juan Luis Guerra canta una canción y como la lleva en el mundo completo, hay contribuido. Sí, pero cuando él la cantó, pero él no ya se identificó como bachatero. Si nos vamos a quienes han contribuido a la bachata... El, hay que poner en el top a Romeo, a, a Romeo Santo. Santo. Porque es que él puso el género en ese sentido. Que, que haya cantado una bachata, que fue Bachata Rosa, que tuvo todos los éxitos del mundo. Pero Teodoro pero le no pelea. Se identificaba. Teodoro responde más bien, no, no perdón la palabra. La aclaración él le, le responde, de la responde porque que lo consideren como el es rey, ¿no? Ahí se ahí sí, lo dijo ahí como que eh, no es rey, no, que Juan Luis es un, un aprovechado de la bachata, dijo. A todo ese chingo no lo comparto, lo respeto y él sabrá por qué lo dice. <ríe> Ojalá los bachateros que Juan Luis se aproveche <ríe> de la y de Pimentel, ¿qué Dime, de algo? Oye, vamos a dejar el eh, primer todo... permiso se saluda, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Este está de, pro, de comunicadores. Hola, no, Yera. Eh, a mi pueblo valioso que no lo puedo de dejar de Lera, ¿eh? mencionar. No, no, no. Pimentel City. <risa> oye, oye, si vamos a dejar el sentimentalismo. Juan Luis Guerra no es bachatero. Incluso hay merengueros que han gastado más bachata que Juan Luis Guerra. El Torito. ¿Tú opinas lo mismo de Teodoro? Que se aprovechó. Claro, o sea, aunque sí, Teodoro exageró un poco. El Torito está bien a la bachata. El Torito ha grabado más bachata que Juan Luis Guerra. Sí, pero él, él dice que no es bachatero. El Torito dice que no es bachatero. Realmente, Teodoro exageró cuando le digo, dice Torito que es merenguero el torito dice que es merenguero pero acá la vamos más ventilita que Juan Luis Guerra pero... uh -huh. entonces tori hay torito hay que llevarlo ahí si Juan Luis Guerra hay que llevarlo Así ahora es. bien es Juan Luis cierto. también es un aprovechado como dice Teodoro Reyes pero el sentimentalismo hay que dejarlo Juan Luis en ese bronco no también Víctor Víctor es un aprovechado entonces aprovechado no porque no, Víctor no respeto Víctor sí. no. fue el primero que uh, empezó no, a cantar si ese espacio si nos ese vamos aprovechados los bachanderos deben sentirse bien que Juan Luis se aproveche de ese género claro pero, Pero, bachatero internacional que ha llevado la bachata, indiscutiblemente es hey, el papá. Eh, Romeo. Romeo Santos. Realmente, eh, eh, lo, eh, yo estoy de acuerdo con Teodoro cuando le dice a Alejandro Sánchez que se documente, porque uh -huh. quizás no sabe mucho sobre este género. Como Juan Luis era que sea su merengue tranquilo por ahí Teodoro que Ramón deje por ser esta Alejandro esta Sanz, Sanz y también Juan por Luis ser extranjero. Sí, sí, pero no he dicho que no, pero que no venga, no vengan y que a ponerlo como que ah, no, porque si no lo no había reconocido la bachata, él no había hecho el comentario ni el otro había hecho eso, Alejandro Sanz abatido totalmente en estos tiempo, imagínate no pero Es bueno también, Alejandro pero que Alejandro Sán es un no avertido, sino que sí, bueno. es un tipo, ¿no? tipo que tiene una sí, trayectoria. Sí, sí, sí, sí, pero que no venga bueno, opinando sí, lo que, sí, no es bueno, que estar bueno. opinando ¿Tú, ¿Tú crees que no tiene que estar opinando? No tiene que estar opinando, Alejandro. Bueno, bueno, bueno. bueno. Vámonos a una pausa. Comercial. Por favor, al máster que ponga, Tenemos ponga un el invitado, video. Pero te se va por a poner mala, pone el video. Por favor, opinarlo. al máster que ponga el video que le dé retorno, por favor. Que Liz pidió, por favor, póngalo. Fernando, te voy Vamos a la pausa.